Buenas tardes, hemos vuelto otro domingo, Euskadigital Digital Gaming eh, ¿Qué traemos hoy? Hoy traemos, tal y como lo veis en el título, no es nada inesperado El juego de los creadores eh, a los que entrevistamos en el último episodio de Gaming Room, eh, Gaming Room 35 Podéis escucharlo mañana, si estáis viendo esto en directo, ahora, domingo, lo podéis escuchar y ver mañana lunes entonces, esta gente fue majísima y nos dijo, ah, ¿que quieres el pack de prensa para crear contenido? Pues te voy a dar también el juego. Entonces nos dieron el juego y procedemos a streamearlo ahora eh, para que veáis un poco de qué trata. Ya lo comentamos en su momento, Chuggedr eh, es un juego de puzzles eh, que tiene el lore básico de dos niños que escapan de Exacels. Eh, Exacels es un sitio, vaya. Y una tiene, creo que es eh, la chica que, que tiene poder telequinético y el chico puede hacer STP o al revés. Eh, y pues en base a eso, pues mmm, tienes que escapar con, con los poderes que tienes, con las opciones que tienes. Entonces, sin más demora, ponme la doble pantalla, porfa, producción. Ahí está. Ahí está, Streamando desde la Play por primera vez. Toma ya, no hemos tenido problemas ni nada para que esto saliese bien. Entonces, eh, ¿tiene una gotita de delay? Sí, tiene una gotita de delay, porque hablo en inglés. Eh, yo no he abierto esto. Me, me he limitado a descargarlo, porque quería que fuese aquí en vivo y en directo cuando reaccionase a ello entero. Haremos una review posteriormente del juego. Eh, dar gracias a los, a, a, a los participantes de Flaming Yama Games, eh, a Carlos, a Julio y a Albert, por, por la entrevista y por el juego. Eh, vamos a proceder a ver de qué se trata. La musiquita la que deberíais estar escuchando de fondo es, eh, efectivamente, del Horizon Zero Dawn. Para nada se nota que soy fanboy del Horizon Zero Hemos pasado del Call of Duty al Horizon Zero Dawn, en tres temporadas de Game Run, fijaos, eh. ¿eh? Vamos a proceder a abrirlo, tal cual. Abrimos el juego. Eh, pantalla de carga como la propia imagen, nada nuevo. Eh, ahí es justo la chica y el chico de los que os estaba hablando. Esto es el capítulo 1, como detalle. Es el capítulo 1 porque es... Muy muy posible que se creen más capítulos dentro del propio juego. Chugo eh, del Proyecto indigo también llamado chugo de las secas. Entonces, Flaming llama, como ya hemos comentado. Gracias, chicos. Y. PlayStation Talents, porque es lo único a lo que entrevistamos en Gaming Room, efectivamente. Unreal Engine, vale. Chugo del Proyecto capítulo 1. Pulsa cualquier botón. No, no, iba a decir, se me ha congelado. No, no se me ha congelado. Eh, es como tal así. Si os fijáis, tiene ese, ese parpadeo de la parte de abajo. Eh, así un poco como, como se hacían en los juegos antiguos. Pulsamos la X, por ejemplo. AP... Ostras. Curioso menú de carga, ¿eh? Muy curioso menú de carga. Tenemos... Dividido en... En los diferentes... Claro, continuar. Iba a decir, no, no, me, ¿no me deja la opción de continuar? Claro que no me deja, porque no, no puedo continuar nada. Entonces, eh, aunque supongo que, a pesar de que pueda ser un poco confuso, eh, supongo que esto sería directamente yendo a la izquierda, yo ahora mismo estoy en idioma, y aunque no veáis justo que tiene un reborde azul, lo podéis ver porque está activada esa parte del cerebro, entonces voy a controles y salto directamente a comenzar. No hay un continuar porque no tengo nada guardado, obviamente. Vamos a ver los controles. Te los dice tal cual, efectivamente, y solo tienes un botón para volver. Cambio de personaje con L1 y R1, obviamente, para cada uno de ellos. El pausa con el Options, como siempre. Movimiento y cámara. Los dos joysticks. Y aquí sí que viene lo, lo interesante: los cuatro botones. Usar poder con el cuadrado. Llamar a personaje inactivo con el triángulo. Saltar o interactuar con la X. Y con el círculo cancelamos. Curioso. Vale. Pues dicho esto, ¿cuántos idiomas tiene? El de sistema que es español, inglés o español, efectivamente. Pues al español que vamos a ir, ¿vale? Vamos directamente a comenzar, con el juego. A ver qué tal sale esto. En el New Age se habla de niños que representan un estado evolutivo superior a la especie humana. En el New Age, ¿vale? Niños todos de poderes extraordinarios y sobrenaturales, como ya hemos dicho, telekinesis y TP. Los niños índigo. Pensaba que ponía índigo, me ha asustado. Eh, por su escaso, número siempre han pasado desaparecidos entre nosotros. Esto tiene mucho olor, ¿eh? Esto tiene mucho lore Y este lore no me lo sabía yo Pero el laboratorio Exacels descubre su existencia comienza a raptarlos e investigar la fuente de sus poderes Lo que hemos dicho Que tienen poderes El glial ¿Eh? Un fluido milagroso que solo existe en su tejido cerebral Que dota de poderes similares a quien lo consume Exacels comercializa el glial Convirtiéndolo en un lujo de alcance Solo de los más ricos y poderosos Los niños índigos no son más que ganado para Exacels La música de fondo me mola Vale pues estáis viendo cómo funciona esto, básicamente. Una sociedad distópica. No están solos. Sociedad distópica, sí, efectivamente. Se ha activado el protocolo de emergencia y las instalaciones de exáteres. Todas las personas han sido evacuadas y todos los votos de prueba están confinados en sus, en sus celdas. Todos, salvo dos. Nuestros críos, básicamente. ttt aquí está. Vale. Vemos el movimiento, saltar cámara, efectivamente, podemos mover esto. Este es el chaval. Eh, Owner, Renewable Energy, tal, ¿qué tenemos por aquí? Aquí hay un bidón. Podemos saltar de momento. Ah, no, no es un bidón, es un coche de juguete, curioso. Aquí por la pared, tal. Me parece que está, está un poquito bajo la... Está... Un poquito bajo la, la sensibilidad vaya, vallas, creo. Vale, el movimiento es como súper smooth, super soft. Vale, eh, Keep Running, que pone aquí, la parte de arriba no la leo. The more you run The happier your family Creo que pone What the fuck Una pantalla estilo código Está guay Y por aquí salimos pan Pantallas azul Pantallas azul de Windows Ya se me ha crashado el PC Ya no puedo jugar al Call of Duty eh, Entonces Por aquí salimos ¿Dónde está todo el mundo? Efectivamente No sé si ¿Por aquí me puedo tirar? Creo que no, ¿no? ¿Pruba? Probamos está Aquí hemos venido a probar el juego O sea, esto no es jugar de Venga, vamos a jugar Esto, es esto está en rojo y el resto, sí, el resto también, eh, pues vamos a ir, yo he salido de ahí, aquí hay otra a la que previsiblemente, efectivamente, no puedo entrar, estas cositas de aquí, que tienen pinta de ser el líquido que nos sacan, tiene pinta, ¡epi! ¿Vale? Aquí hay una puerta para abrir, si me alejo, ¿se vuelve a cerrar? Sí, se vuelve a cerrar, allí hay otra, y aquí hay otras dos a las que no puedo entrar, entonces, supongo que puedo ir a donde me salgo de los huevos, pues no. Esta está cerrada, entonces como estas dos también están cerradas Se puede ir para allí No se puede correr en el juego Como dato Sector 1, vale Entonces hay cajas eh, Usar poder, cuadrado Epi ¿Qué? ¿Qué haces? Recuperar cubo ¡Ostras! Es un poco... Ah, me cuesta un poquito hacer esto Ah, vale, no Voy a hacer así, vale, y si lo tiro para allí Ah, que me puedo hacer TP al cubo, joder, qué guapo Ostras, esto está curioso Este es el creo del TP entonces, vale, bien eh, Paso por el de las cajas, aquí hay cubos raros Creo que no puedo mover nada de esto, efectivamente no puedo O sea, puedo puedo saltar y puedo subirme a las cosas Vale, ahora entiendo, el salto es súper soft por eso Para poder saltar a mayor variedad de sitios Vale, aquí hay más cajas, exhaceres por todas partes, mucha caja. Esta puerta está bloqueada, necesito tanta tarjeta que ya los empleados quizás se la ha dejado alguien por ahí obligada. Vale, conclusión, tengo que buscar una tarjeta y por aquí entiendo que puedo entrar y buscar una tarjeta. Que puede que aquí. Eh, aquí me, me spamean cosas. Me spamean cosas, que me spamean. Cancelar, interactuar. Vale. Cancelar, vale. Que cancelar interactuar con qué? ¿con esto? Puedo interactuar. No, caño, puedo interactuar con el. con esto. Interactuar, interactuar, no. Pues interactuar con esto, entonces. Ay, no, vale. Pensaba que iba a interactuar. Vale, eh. Epi. ¿Puedo, ¿puedo interactuar con.? Porfa, porfa. Que el botón de saltar y sea el mismo que el de interactuar no me cuadra mucho, eh. En plan, ¿qué, ¿qué hago? Vale, ahora. Le he dado a la X. Debería hacerme caso No, no me hace caso ¿Qué pasa? ¿La he cogido ya? Sí, la he cogido ya Tarjetita, vale Me siento que es radioactivo Entiendo que obviamente si paso por aquí me voy a morir Así que lo que tengo que hacer es eh, tirar esto para allá Y pues no, no puedo Vale Vale Entonces Vamos a ver si puedo clavarlo justo entre uno de estos sí que puedo clavarlo entre uno de estos justo, vale, divino y esto que ponen que no puedo encender y puedo interactuar con ello, en plan vale, no eh, seguimos en el sector 1 aquí hay un mapeado de, de algo vale entonces, tiramos para adelante eh, creo que se ha marcado creo que se ha marcado cuando, hay. Ah, vale, sí, se marca cuando puedo interactuar con ellos. está bien, está bien, está bien Uh -huh. No, no puedo pasar cuando... ¡Ah, joder! Vale, es, es fácil, es fácil, es fácil. Eh, tiro el cubo ahí. Ya está, tira para allá. interactúo con esto. Y ahora me hago TP. Ya está, sector 1. Es un juego de puzzles, ya lo estáis viendo. ¡Trofeo ganado! Venga, primer trofeo. Y ahora salimos con la pava. Efectivamente. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿puedo? Es que, ¿por qué, ¿por qué no puedo subir con esto? Espérate, claro que puedo. Solo que todavía no, ya lo haré luego. Eh, aquí, el póster que tiene esta es diferente. El póster que tiene esta es diferente. Esto está bonito. Vale, pues vamos a ir para adelante. Hola, ¿hay alguien? No, no hay nadie. Entonces, eh, supongo que yo tendré que ir, efectivamente, por la contraria. Entonces, eh, aquí, esto es parecido, solo que, yo tengo que hacer mi poder X y 4 What the fuck Dios, qué guapo, ¿no? Lo muevo lentito Pero lo muevo donde me da la gana Y ya está, o sea Ahí, pa' ti enderezar objeto con la X Elevar, puedo Joder que sí puedo Joder que sí puedo Joder que sí puedo Vale, y lo suelto con el cuadrado Y tiene físicas, eso está muy bien entonces Telequinesis con el círculo Y apuntamos con esto Eso es Vale, entiendo Solo hay algunos objetos que puedo mover Entonces eh, Se eleva dándolo hacia abajo Creo Creo A ver Mover objeto, elevar objeto. Sí, elevar, elevar es con vale elevar, elevar es con el joystick derecho y moverlos con el izquierdo. Vale, entiendo. Entonces lo suelto. Ahí está. Te quedas con tus físicas. Ya, mo, ya, ya vamos viendo cómo funciona esto. ETT. Et, et. Vale. Ya vamos viendo cómo funciona esto. Entonces, seguimos tirando para adelante. Por aquí no puedo ir. Aquí hay dos cajas que me bloquean y aquí no puedo entrar. Vale, pues me da igual que haya dos cajas que me bloqueen. O sea, para mí no hay cajas. No vamos a moverlos en exceso, o sea, podría llevármelos a Narnia, pero tampoco lo voy a hacer. Entonces, eh, con esto puedo, por lo visto, encender y apagar, no sé el qué. O sea, encender y apagar, pero el qué. Enciendo, apago. ¿Qué es lo que estoy apagando para encendiendo? Voy a encender... Oh, ese interruptor es una palanca. ¡Ah, amigo! Estoy intentando moverlo y no sé cómo. Activar objeto. ¡Ah, joder! Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Hola guapo, buenas, Zacks, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos este. Y ahora obviamente habrá que mover eso Doy por hecho O puede que no ¿Qué es esto? ¿Puedo interactuar con esto? No puedo interactuar con esto No puedo pasar para allí huh, Curioso Pero aquello me lo puedo llevar Entonces Vamos a ver ¿Qué puedo hacer con esto? Vamos a ver hmm. Entiendo Puedo subir esto aquí Pero esta, esta palanca no la puedo mover Vale. Qué bueno aquí. Error, error. Doy por el hecho que porque tiene algo bloqueándole el camino. Hazte una escalera. Eh, joder, claro. Tiene sentido. Vale, vale, sí, sí, sí, sí. Eh, entonces, esto lo vamos a poner aquí. Eso es... Mi pregunta es, ¿cuántos cubos tengo a mi disposición? No tengo más que dos. Vale, creo que soy capaz de saltar dos cubos. Creo. A ver, esto para arriba. Eso, eso es. Vale, ya está. Creo que puedo saltar dos cubos. Sí, efectivamente, claro que puedo saltar dos cubos. Gracias, Tax. Eh, entonces, ahora ya de aquí. Esto esto no puedo moverlo, ¿verdad? No, no puedo. Vale, pues saltamos para abajo. ¡Esa es! ¡Esa es! Estamos ready. Hay aquí, nada. Sector 1, seguimos. ¡Nos hemos encontrado! Nos hemos encontrado los dos. Ole los caracoles. Se conocen los críos. Oye, me, me encanta cómo difiere el estilo de, de cómo aparecen aquí los personajes, con cómo son en verdad en, en, en el entorno 3D, como estamos viendo. Eh, es verdad. Mira, el pantallazo azul resulta que era que le estaba diciendo a alguien que, que corriese. Bien. Eh, Se sabe su nombre y, y ella el suyo, ¿no? Curioso. Sam y Rafi, efectivamente. Eh, T Sí que les dice día, de día. Telekinesis. Una es telekinesis y la otra es TP. Va a ver qué pones nombres. Porque teletransporte TP, pues telekinesis va a ser TK. Vale, solucionado. Eh, quiero volver con, nuestra, con mi familia. Ya, pues no sé cuánto tiempo para que no los ves. O Esa va a ser la otra. A ver, eh, que no, que nos vamos. Yo me voy de aquí contigo, Cintia. Así me gustan Las cosas claras, claro que sí. Eh, sí, sí, lo que tú <risa> Creo que no, ¿eh? Ahora hay que cruzar la puerta. Eh, la cosa está en que claro, ahora, ahora que están los dos, pues pueden hacer más, más, más cosas. Ponden... Sí, o sea, porque una tiene 3 6 y el otro TP, pues pueden. El eh, estilo me recuerda esto al 3 Surrangers de John Cortázar, de relevo que tenías cuatro personajes y los cuatro tenían que interactuar. Pues aquí es un poco más simple, haciendo que solo sean 2. ¿Se alcanzara eh, a pasar mi cubo por esa ventana rota? ¿Podría teletransportarme y echar un vistazo? Pues habrá que... ¿Por qué no intentas moverlo? Te he visto mover cosas más grandes. Pues a fin de cuentas sí Cambio de personaje Ahí está Y llamar al personaje inactivo Y viene a donde ti Esa es Vale eh, Pues ¿Puedo mover algo aquí? No Creo que viene conmigo Sí, viene conmigo Vale Pues como no puedo Vamos a coger a este pavo Y vamos a hacer efectivamente Lo que ha dicho Que hay que intentar hacer Intentarlo, ¿vale? Intentarlo Venga Un poquito más Un poquito más Fuerza de lanzamiento Fuerza de lanzamiento No, esto es para lanzarlo más suave o más fuerte. Pero el fuerte no es lo suficientemente fuerte. Entonces, si somos capaces de dejarlo arriba. Vale, sí. Vamos a intentar dejarlo. Vamos a intentar dejarlo arriba. Eh, te, te, te, te, te. Cuadrado. Ahí se tiene que quedar. Entonces, ¿lo tiramos? No. Otra vez. Vamos a, vamos a intentar dejarlo arriba. Vale. Ahí está. Vale, perfecto. Nos hacemos TP al cubo. TP, TP, TP, TP. No puedo hacerme TP. ¿Por qué no puedo hacerme TP? ¿Por qué no puedo hacerme TP al cubo? Vale, eh... Vamos a intentar dejarlo allí, entonces. No, tampoco, tampoco podemos. Tu, uh... tu, tú, tú, tú. La pava, entiendo que no podemos abrir la puerta, claro. No puede tampoco quitar aquello Y no te puedo hacer ¿No te puedo transportar a ti? No, no puedo uh, uh, No me deja hacerme TP a esa parte de arriba ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver A ver si podemos sacar algo Aquí está todo cerrado Arriba no hay nada Aquí tampoco hay nada Está todo cerrado, tal cual Vale Vale Um, puf, está gracioso el tema, ¿eh? A ver, me estoy perdiendo algo. Estoy, me estoy dejando algo. Estoy, me estoy dejando algo. Sin duda alguna me estoy dejando algo. A ver, quita, quita, quita, quita en medio. Espérate, ¿y si tiro el cubo y le hago telequinesis con esto? Me cago en mi vida Ey, esto se mueve muy fácil ahora Hala, para adentro No sé a dónde lo estoy lanzando Pero para allá que va Cambio de personaje y nos hacemos TP Efectivamente Y ahora abrimos la puertecita Adentro Vale Ma Me ha costado eh, darme cuenta De la cosa <risa> Vale, eh, aquí hay mmm, Sillas, toda la pesca Pantallas que desde un lado No se ve nada y desde el otro sí, así me gusta eh, Ya no te pueden espiar eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay un extintor Una puerta que no se puede abrir Porque indica que Hay que meter una tarjeta Aquí hay huequitos, ta, ta, ta Vale, eh, esto sí que se puede mover Como detalle Y esto Tampoco nos deja pasar Vale, vale Entonces ¿Cuáles son las opciones? Podemos Es que esto, esto no sé exactamente lo que significa Creo que significa que hay que meter una tarjeta, vale Pero ¿Dónde puede haber una tarjeta? Entonces Ah, vale, la puedo bloquear ahí, vale, sí, bien ¿Dónde puedo haber una tarjeta? Vamos a ver. Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí está bloqueado. Esto es un mapa. ttt Aquí tampoco, aquí tampoco. ¿No puedo reventar algo? O sea. ¿Hay algún hueco para tirar el cubilete? Creo que sí. Creo que puede llegar a entrar. Vale. Eh. Pava, va, venite. Vale, eh, Vamos a pillar esto. Efectivamente. Vale. Les hacemos TP. Y aquí deberían darme la tarjeta. Supongo. Espero. Abrimos la puertita. Llamo a la pava. Venid para acá. ¿Esto qué es? Ah, tarjetita. Tarjetita, tarjetita, tarjetita. Déjame, déjame, déjame. Ponte en blanco. a ah. Tarjetita Habemos tarjetita ¿Puedo pillar con esta otra tarjetita? Porque saldría muy rentable Vale, no Da igual eh, Esta puerta no la puedo abrir Vale, perfecto Pero a la otra Sí Entonces salimos de acá Divino, divino, divino, divino, divino divino, Habemos tarjetita Pasamos Aquí Había la otra puerta Pero no sé a dónde llevaba La verdad Esto es, me hace gracia Porque está puesto así como Por favor Sácame de aquí y reviéntame Como harías en control básicamente En plan, por favor Pasamos por aquí ¿Qué tenemos ahora? Stage 2 Sector 2 Podemos pasar tal cual Vale Sector 2 Esto es un... Ey, arriba tienes algo para subir Pues habrá que subir, digo yo Vale, cinemática Bien Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Eh... La gente no por el tiempo No que los gente O que por bueno, todo te da asco Pobre man, eso no quiere ser majo. A ver, en parte tiene razón. O sea. En parte tiene razón. Pero pobre man. Eso no quería ser majo. Vale. Ey yo, what the fuck? Tengo cuidado con esas luces. Cuando te dan te al momento. Vale, pues. Habrá que. Hacerse un poquito de. No No, pero he pasado Pasar pasado, he pasado Estoy en medio Vale eh, Entiendo lo que tengo que hacer O sea, lo entiendo Si la llamo No, vale No, eso sí que no funciona Vale, corre, corre, corre, corre, corre Ya está Vale, y ahora lo que tengo que hacer Que es bastante obvio Es pillar esto y ponerlo arriba Para que tape la lucecita de Dios es Cristo Ahí está eh, Le llamo al compa para que se venga conmigo Eso es divino Hostia, muchas luces Vale Y muchas cajas también, eso mola eh, Vale Vale, tengo cajas por doquier Aquí tengo salas a las que entiendo Que lo que tengo que hacer es entrar Por arriba no cabe el cubo Ah, está gracioso Está gracioso Y dentro también hay luces O sea que lo tengo jodido Aquí hay algo reventado Algo reventado, más reventado Pero claro, no hay manera de bloquear las luces para entrar aquí Entiendo, es que son demasiado, tío Son demasiado potentes O sea, por mucho que coja una caja Que no puedo coger, por cierto Esto está petado hasta arriba ¿Puedo cogerlo a través de esto? ¿Puedo cogerlo a través de esto? Vale. Una por acá, o entiendo. ¿Qué más? ¿Hay, ¿Hay algo más que puedo mover? No me... No, solo tengo una. Vale. Esto es lo que puedo hacer con las cajetillas que hay dentro. Si cojo la de la otra... Ah, la otra tiene cera. Y claro, si paso pues me esmaié efectivamente Así que no puedo hacer eso ah, ¿Qué más tengo por aquí que pueda utilizar? ¿Esas cagadas puedo usar? Esas no eh, Aquello tampoco ah, Esto tampoco eh, Puedo usar esto Puedo usar esto eh, era con la X, ¿no? Era con la X Vale, acabo de abrir la puerta Lo cual está muy bien Pero no sé muy bien para qué me sirve Si no puedo... A ver, ¿el chaval podrá tirar su cubilete dentro? ¿Y que no le maten la esta? Vamos a probar No No, porque eso me da Vale Entonces, vamos a intentarlo aquí Venga Me va a dar igualmente Pero A ver Vamos, vamos a intentarlo No Ahí lo he tirado mal eh, Me va a dar, ¿verdad? Si me hago TP ahí Sí, me da Es que está Entera, ¿eh? Entera cubierta eh... Tampoco puedo reposicionar el objeto Y ponerlo arriba, ¿no? Creo que no porque me suena que podía reposicionar esto Pero no sé hasta qué punto Me puede llegar a servir O sea Creo que si le daba a la X o a algo Epi A ver Vamos a ver qué hay dentro No podía rotarlo Espera, y si estando esto así ¿Cambio de personaje? ¡Sí! Eso sí que me sirve, de hecho Eso sí que me sirve, de hecho Pa' adentro Pa' adentrísimo Me siento Jesucristo ¡No, mierda! No puedo taparlo, ¿no? ¿Es eso? ¿Qué? Eh? A ver O sea, taparlo así, ¿vale? Creo que yo podía hacer eso O sea No me estaba dando Aquí puedo entrar Estoy yendo suave Estoy yendo lentito ¿Qué he hecho? ¿He bloqueado algo? He bloqueado algo ¿El qué? No tengo ni idea ¿Azul o rojo? ¿Azul o rojo? ¿Para qué sirve? No tengo ni idea. Vamos a ponerlo al contrario de como estaba y vamos a salir. ¿Así? Porque creo que es la manera más rápida de salir. Si está rojo, aquello está rojo. Vale, creo que, creo que tengo que conseguir que estén las dos azules. ¿eh? Off y off. Por lo tanto, efectivamente, aquí si paso me muero Vale, la idea es que este no efectivamente Vale, pues sabiendo ya lo que tengo que hacer Tenemos cuatro espectadores, gracias gente Vamos a venirnos para acá. Vamos a tirar el cubilete Cubito, ole Me declaro fan ¿eh? del cubo de Rubik Sin duda alguna Vale, ya está eh, Si me muero, sigue estando verde, ¿no? O sea, eso no cambia Vale, sí eh, vale, y dicho eso Ahora tengo que entrar aquí, así que creo que lo que voy a hacer Va a ser, efectivamente, eh, sacar esto de aquí Y armar al otro lado Soltarlo para poder... ¡Eh! ¡Se podía tirar! ¡Lo he tirado! ¡Se podía tirar! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Así sí! así sí Vale, vamos a intentar tener un poquito de visual A no ser que no entre por la puerta Entonces a lo mejor le he cagado, creo que no, ¿eh? Creo que no le he cagado ¡Joder! Así sí. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, aguanta. Ahí está. Es que creo que es literalmente lo único que me deja hacer. Entonces, eh, ya está. Cubilete. Para adentro. TP. Creo que puedo, ¿no? ¿Puedo? No, no puedo llegar. Eh, pues vamos a cambiar la pava y vamos a intentar mover esto un poquito para adelante. Y... A ver, ¿por qué no puedo yo ahora? A ver, compadre Que yo me empane ¿Por qué, ¿Por qué no puedo yo ahora? Ey, para arriba Esa Esa, ey, ¿por qué ahora no tapa nada? Ey, ahí, ahí está Ahí está, ¡buah! ¡Perfecto! Perfecto, pero de verdad, ¿eh? Perfecto, pero de verdad O sea, me tapa entero ahora tengo poder para hacer lo que me da la gana Ya está O sea Abrimos Y abierto Ya está <risa> El chaval con sus frasecitas ¿Son todos los de transporte como tú? <risa> no, coño No de los desactives Vale Y... Eh, se desactiva automáticamente Se desactivan las luces automáticamente Vale, pues ya está Lo puedo saltar Y tú te vienes conmigo Venga, va Vale. Stage 2. No sé si esto será el fin del Stage 2. O no. Esta pantalla tiene un mensaje. Eh, seguimos en Stage 2 de esto. Vale. ¿Qué diría esto? Esto explica por qué no hay nadie. Eh, vale, esto es algún tipo de código de error. ¿Qué significa? Ah, buena pregunta. A ver. Es como si estuvieran intentando ayudar. Está guay, está guay demasiado seguro para que todo se rompa así por las buenas A ver, esto es el pentágono Técnicamente Vale, eh, no puedo activar Ni desactivar nada, efectivamente De repente noto como una mejora de, lo, de, de, de los FPS De este juego, no sé por qué R418 Device out of service ¿Qué querrá decir eso? No tengo ni idea eh, Ah, vale, no, coño, que me saca este ¿Qué pone aquí? Confidencial No pone nada, vale, o sea, bueno, lo que ponga No soy capaz de leerlo, eh, no puedo mover Nada de esto Aquí hay una hacienda transportadora eh, a ver, creo que es bastante Obvio, ¿no? No puedo pasar esto y solo hay una hacienda Transportadora, eh Crío, tira esto para aquí, crack Aquí, eso es, ahí Vale, esperamos y TP, TP, no puedo hacerme TP Aguantamos, sale por ahí, ¿no? Sí, sale por ahí Pues habrá que esperar a que llegue, entonces Ahí está. Quietito. TP, TP, TP, TP. Ahí está. TP. Verde. Ahora puede pasar la pava por aquí. Si, mi pregunta es, vale, obviamente puedo darle al controlar la pava y controlarla, ¿vale? Y si le doy aquí... Si le doy al triángulo, ¿qué hace? Efectivamente, se vuelve un poco loca. Vale. Eso, eso está bien. O sea, podría hacerlo automáticamente o puede que tenga que mandar. ¡No! Luces de mierda, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Vale, corre, corre, corre, corre. No, no, no, no. No veo, no veo, no veo. Vale, vamos a darnos vida. Venga. Luz no operativa. Vale, creo que tengo que pasar las dos a la vez. Sí, efectivamente. No, mierda. ¿Cuántas tengo que pasar a la vez? Tres. Vale, pasamos todas del tirón No, mierda, creo que puedo eh Creo que puedo pasar las del tirón Lo que pasa es que como no tengo una buena perspectiva 3D Pues Sale La del fondo y estas dos Entonces, la del fondo sale primero Aguanta Vale, ya está, puedo pasar esta Aguantamos Vale ¿Puede acabar ya esto, porfa? Sí, vale Creo Amigo Amigo Amigo No, vale, deja de controlarlo Vale, deja de controlarlo Vale Tengo que ponerlo encima de mí Tengo que ponerlo encima de mí He dicho que tengo que ponerlo encima de mí O no, porque simplemente el estar controlándolo Me hace inmune Creo Creo O sea, si lo suelto ahora estoy aquí Estar controlando un objeto Te hace inmune A las luces Yo pensaba que tenía que ponerlo encima de mí Pero estar controlando te hace inmune a las luces O eso parece Vale Mi pregunta es, ¿el chaval ahora dónde coño está? Porque esa pregunta también va a ser buena ¿Esto puedo abrirlo? No eh, vale, yo estando aquí no sé qué coño tengo que hacer, la verdad O sea, aquí hay muchas puertas High voltage, high voltage, en todas pone la misma Esto no puedo abrirlo Esto no puedo abrirlo Esto no puedo abrirlo Y creo que de aquí he salido No, he salido de la en medio Vale, pues vamos a tener que volver al chaval Amigo Cosas no activas Error 408, Device not uh, available Vale Vale eh, Ahora esto parece ser que me lleva a alguna parte ¿A dónde? Pues no tengo ni idea eh, Vale, me lleva de vuelta para allí Entiendo Y que me lleve de vuelta es buena idea Porque no sé si es la idea que necesito O sea, obviamente Aquí ha habido un cambio también puedo reactivar esto, creo. O puede que no pueda reactivarlo. No, no puedo reactivarlo. Aquí ha habido un cambio. Es decir, ha pasado de una dirección a otra. Por lo que posiblemente hacer esto es una buena idea. Ah, coño, claro, yo también tengo que hacer el mismo esto. Vale. A ver si no tardamos tanto. Como que la pava. Vale. Eh, el orden de activación de los luces creo que es diferente, ¿eh? Ah, mierda. Creo que el orden de activación ahora ha cambiado. Vale. Pasa... Joder. Vale. Ahora hay que esperar. Eh, sí, el orden de activación lo ha cambiado. Creo que el orden de activación está puesto randomizado. Vale. Se activa la primera, luego la última. Y luego la segunda se desactiva y la última también. Con lo cual, vale, sí, es, es bastante más fácil. O debería serlo al menos. Eh, vale, ahora está la gracia de turno. Y la pava tiene que reactivarme esto. Porque si no, yo estoy muerto. Básicamente. Um, vale, vamos a pillar esto. Ah, ah, está un poquito jodido de controlar, ¿eh? Está, en, en, esta, en esta pose está un poquito jodido de controlar, ¿eh? También te digo. Vale, entonces esto lo voy a soltar aquí. Ahora yo voy a entrar aquí. Se buguea. A rompo el juego nah. Vale, la voy a soltar aquí para que esté recta Vale, eso es Y ahora lo controlo Y lo pongo Aquí encima, por ejemplo o puedo, o puedo meterlo por arriba Puedo meterlo por arriba Vale Vale Así sí Vale Y creo que metiéndolo así Ya le vale para entrar, creo, ¿eh? A ver A ver si me vale para entrar Joder que si sí me vale para entrar Me queda perfecto Divino Vale, hemos pasado Cambiamos de personaje Lo suelto tal cual está Vale Ahí, y ahora estando los dos juntos se abre la puerta Vale, vale, vale vale Ahí, vale eh, Vamos a pasar con la pava primero ¿Hay luces, trampa? No hay luces, trampa ¿Qué es esto? Buena pregunta, me voy a quedar aquí ey Se está bugueando un poquito Un poquito bastante Vamos a cambiar, ahí está ¿Qué? Bajada de repente de FPS Joder, joder, compadre Vale, eh... Cuestas de bajada Si bajo puedo volver a subir, ¿verdad? sí yo bajo Cuestas de bajada <ríe> A ver, sí O sea, sí eh, Estoy viendo un pequeño huequito Lo cual me da a entender Que efectivamente lo que tengo que hacer es Eso Vamos a esperar, vamos a, vamos a intentar hacerlo de manera inteligente, a ver, TP al cubo tal cual no me puedo hacer ahora mismo, entonces vamos a esperar, acaba de pasar y no sé si me puedo hacer TP ya, sí, sí que puedo, activamos puerta, uh, lo cual significa que se me ha activado, que se me ha activado, la, la de abajo, efectivamente. Se me ha activado la puerta de abajo, vale ¿Esto es sector? ¿A qué sector? No, no sé si me lo... no me por qué sector es Sector 2 Seguimos en sector 2 Una buena manera de saber en qué nivel estás ¿Qué es esto? No tengo ni idea Ah, míralo, Si lo hice aquí No, no puedo activarlo, vale eh, No puedo activarlo, por lo tanto No puedo subir Vale, ¿se abre esto tal cual? No se abre Uh, entiendo que estos son escaleras, literalmente O sea Vale, vamos a venirnos por aquí Venimos aquí Venimos aquí Venimos aquí Entiendo que por aquí sí que puedo pasar, ¿no? A ver, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Dónde está el chaval? Ahí arriba, vale eh, Pues, oye, lo vamos, a lo vamos a hacer muy fácil O sea eh, Crack ¿Por qué? ¿Por qué no te puedes mover? Ah, vale, no te puedes mover si no estás Vale eh, Creo que va a ser muy fácil O sea, voy a tirar esto a ella Pa' ti Y la pava que lo coja tal cual ¿Dónde está el cubilete? No veo Está abajo, fuck eh, Vale, vamos a venir aquí Eso es A ver si puedo controlarlo desde aquí No puedo controlar desde aquí Bueno No pasa nada Lo pillamos lo clavo por esta, por ejemplo. No, no puedo clavarlo por ahí. Vale, vamos a hacerlo otra vez. Esto vamos a intentar meterlo por allí. A ver, que yo entiendo, esto son ventanas abiertas. ¿Por qué no puedo clavar esto por aquí? ¿Por cuál de ellas puede llegar a entrar? Vamos a ver Esto está todo cerrado Todo, ¿eh? A ver Tiene que haber una manera de entrar Ahí tengo una abierta Pero no me deja entrar Y no sé por qué eh... Ah, vale, coño, hay huecos Vale, hay... Hay ventanas rotas No veo... No veo nada Fuck Fuck Voy a tener que cambiar de perspectiva Vale A ver si ahora veo algo más. Bueno, la, la perspectiva 3D sigue siendo una mierda ahora mismo, pero da igual. Creo, creo que da igual. Vale. Vale. Eh. Ahora sí, ¿no? No, ahora no. O oh, sí. Vale, sí, sí que está. Está dentro. Vale. Nos hacemos TP. Estamos. Oh, ¡Hostia! Vale, hay luces. Vale, hay luces. Entiendo entiendo, hay muchas luces, de hecho eh, Si activo esto, sí, las luces se van Pero si las luces se van No puedo hacer TP a ninguna parte O sea que la que tiene que estar aquí arriba Es la pava Eso va a ser un problema A ver, puedo activarlo pero claro, si lo suelto, las luces vuelven. Ajá. Vale. Porque esto no me lleva a ninguna parte, ¿verdad? O sea, no, me lleva me aquí, pero de aquí no puedo salir. Vale. ¿Y cómo hago para que la pava suba? Ascensor, vale. Si el... Chaval está activando esto, entiendo que la paga puede subir Entiendo, vaya Entiendo que... ¿Por qué no funciona esto? ¿Qué necesito? ¿Para que funcione? ¿Qué requiero para que funcione? Uh, tu, tu, tu. No entiendo qué necesito para que esto funcione, la verdad Mm. Y así tampoco funciona, claro No, no funciona ¿Por qué no funciona? ¿Le tendrá que llamar desde arriba? Creo que lo tiene que llamar desde arriba Ya <susurra> ja. Ya yeah. ¿Qué podemos hacer aquí? Porque es una muy buena pregunta, de hecho O sea, con esto puedo activar y desactivar luces Vale, bien, hasta ahí bien Porque si no, esto no me permite pasar Vale Si esto está aquí, tiene que ser para algo, en verdad Si está... Subida aquí Está pa... Tiene que ser para algo ¿Qué sentido tendría si no? Uh... ¿Puedo mover los cubos? No ¿Puedo mover algo que haya adentro? Tampoco ¿Hay algo fuera que pueda mover Que no me he dado cuenta de ello? Ey... Activa, crack Vale ¿Por qué? Eh, ahora, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Que es porque no tienes el cubo? Sí, tienes el cubo ¿Ya? Sí ¿Hay algo aquí fuera que pueda mover y que no me he empanado de ello? Porque no tiene mucha pinta, pero es la única explicación, ¿vale? que le encuentro Pues no ¿Y no hay alguna manera de abrir esto? No, porque la pava sigue aquí. ¿Qué podemos hacer ahora? No tengo ni idea. O sea, es una muy buena pregunta, de hecho. Vamos a bajar. El ascensor no funciona, ¿por qué no? Está bloqueado, vale, ¿por qué? ¿Qué es lo que no me permite entrar? Eh... Algo se me tiene que estar saltando. He valorado posibilidades. A lo mejor es porque tiene que... Vale, a lo mejor es porque tiene que estar el chaval abajo para que se abra el ascensor. O mejor aún, tienen que estar los dos. Es decir, ¿tiene que haber uno dentro y otro fuera? No. O sea, yo sé que subir puedo subir. Esa es, es la cosa. Yo si quiero subir, pues lo tengo fácil. O sea, a ver. Así no. Pero vaya, que lo único que tengo que hacer es... Pillar el cubilete... Con la pava... Subirlo arriba y ya está Es que, es que más, más, más misterio no tiene Ahí está, o sea, es, es hacer esto, literalmente Salvo si no quiere subir por algún motivo que desconozco Y entonces tengo que volver atrás Sí, sí que puedo subir, claro que puedo subir Ya está Así de básico La cosa está en que el ascensor no funciona Y no sé por qué ¿Tendrá que estar el cubo abajo? Pues no tengo ni idea Vamos a probar No No porque está el cubo aquí Esto tiene un símbolo Sí, están los dos apagados pero bloqueados Entonces la pregunta es ¿Por qué están bloqueados? Hay una palanca que no... Esto es palanca Espera, esto es palanca Esto es palanca Si esto es palanca ¿Qué me impide Venir con la pava Aquí Tener visual Subiendo Vamos a subir Eso es Y una vez tenga visual Moverla desde aquí Efectivamente Absolutamente nada entonces Una vez Tengo eso activado De manera remota Inalámbrica, wireless Yo cambio el pavo El pavo sigue sin poder activar esto Pero le da igual O sea, esto sigue sin poder activarse Pero estando aquí Puedo tirarlo a través de eso, ¿verdad? Claro que puedo tirarlo a través de eso Entonces Vamos a, vamos a intentarlo, venga No, ¿verdad? No Vale, vamos a, vamos a apuntar mejor, venga. ¿Está dentro? Está dentro, creo. Está dentro, vale, estamos dentro. Hostia, me ha, me, me ha costado eh, darme cuenta de que es una palanca. ¿Se ha abierto la puerta? ¿Qué se ha abierto? ¿Qué he hecho? Algo se ha abierto. Menudo ojo, y tanto. Vale, se ha bloqueado ahora. O sea, no entiendo. ¿Se ha abierto la puerta? La puerta se ha abierto. Vale, entramos. Venite para acá. Vale. Después de este potencial sufrimiento, que me ha costado darme cuenta, llegamos aquí. Vale, ¿y aquí qué hay? Pues no tengo ni idea, sinceramente. Um, tengo aquí esto, que no me sirve para nada. Esto se ha bloqueado. Efectivamente, se ha bloqueado Pero yo al menos puedo salir Creo, sí, puedo salir Y si salgo, luego puedo Ah, están hablando estos chavales ¿no te pasa lo mismo que tu peluche? Ah, coño, vale, acabo de entender Eso supongo que activaría el ascensor Claro, claro, claro, tiene sentido eh, tiene Es verdad, tiene, tienen dos cositas La pava tiene un peluche Y el pavo tiene el cubo de Rubik Sí, digamos que tienen, tienen cositas Solo que efectivamente el cubo es, es, es de utilidad Valiosa Ven crack, ven, arriba, arriba, arriba Vale, arriba, venga Subimos Let's go Subimos los dos Vale, y ahora que hemos subido los dos Creo que podemos abrir la puerta Efectivamente llegamos a lo que supongo que es sector 3 Supongo eh, Room, room No sé si por ambas partes se sube al mismo sitio Tiene pinta de que sí Efectivamente uh, Y aquí hay diferentes puertas Que eso está gracioso eh, No, seguimos en el sector 2 Vale Esto no lo puedo mover Ahí arriba hay algo Juraría que hay algo Ahí arriba tiene pinta de haber algo Esto tampoco lo puedo mover Vale mm, Esto está bloqueado Entiendo. Epi. Está bloqueado, efectivamente. Vale. Uh, supongo que podré subir el cubo arriba. Eh, vale. Vale. Eh, producción. Hacemos una pausa, tengo que ir al baño. Ahora volvemos. Vale, hemos vuelto. Eh, entonces, ¿por dónde estábamos? Tenemos el, el ascensor este que obviamente no podemos subir porque está bloqueado, porque habrá que activarlo. Eh, es la primera salida de emergencia que veo. Es la primera salida de emergencia que veo. Entiendo que ahí, al igual que ponen los sectores que hemos pasado ya el 1, estamos en el 2, eh, al ser 6, exacels, sorpresa, eh, tendrá seis sectores, entiendo. Y esto tiene 4 eh, stage... Solo que están bloqueados y tal eh, Lo obvio, pues arriba hay esto Así que tendré que tirar un cubilete aquí Eso es Y que la paga lo suba Ahí está, para arriba, para arriba Eso es Lo soltamos aquí, venga eh, Va a subir el chico Eso es uh, Puedo subir aquí Abrir esto No sé qué hace esto No sé si activa Sí, activa esto, vale entonces, eh, activamos el ascensor Venimos por acá eh, Se llamaba Rafi la chica, sí, se llama Rafi Vale, eh, le digo que me siga Vale Y aquí no hay nada más que activar, creo O sea, no Es literalmente una sala con un botón Divino, pues vamos para el otro lado Ta ta ta ta ta ta Y no podemos abrirlo GG's. Eso eh, es una palanca Eso es una palanca Divino. Entramos. Sígueme, crack. Bloqueado ya. Eh, seguimos para adelante. Eh, pensaba que esto... No... Pensaba que esto... De verdad pensaba que esto era en plan. Vayao. Eh, vale, pues seguimos para adelante. Stage 3. Llegamos al Stage 3. Ascensor. Vale, cada cambio de stage tiene 20 que va a ser en ascensor. Y tenemos cinemática. Y si no hablan de lentejas, pues cositas. Ganemos trofeos todo el rato. Eh, creo que se va a disculpar. La pava, ah, sí, lo del lo de oso, sí. Uh, me caen muy bien, eh, los chavales, la verdad. Ya, ya sé que quieres irte a casa, crack. Uh, como veis, es literalmente juego de puzzles. Es que ya está, o sea, no queda otro. Es, es literalmente lo que te venden: es un juego de puzzles. Obviamente va a irse dificultando, pero como tal es lógica, uso de lógica pura. Eh, ¿Esto está cerrado? Sí, esto está cerrado. Pasamos por aquí. Colorzone. Mm, pues va a estar bonito saber qué es esto. Eh, spoiler. No es spoiler porque si os ves el trailer lo sabéis. En algún momento van a aparecer unos bichos que, no, que no van a querer, eh, digamos, pillar. Porque en este juego creo que morir no es viable. Blue line, yellow line, red line, green line Zona colores Zona zona, zona cube, modo colores eh, Por si no sabéis que juego es el cube, es otro juego de puzzles. Eh, entiendo que esto no me lo puedo traer hacia aquí Sí, sí que puedo Sí, sí que puedo, pero no sirve de nada porque no tapa nada eh, Entonces ¿Qué puedo hacer con esto? Porque lo que es tapar No, no, no, creo, creo que no tapa nada IP Sí, pero no, porque con esta, con este personaje no puedo hacer eso, o sea, solo tengo los dos joysticks son para mover el objeto No se puede mover El que se puede mover mientras lanza el objeto es el chico, y después de lanzarlo Lo que sí que entiendo es que el chico en cuestión puede clavarlo por aquí en medio Efectivamente, así que cruzamos Vale, uh, zona colores Vale, entiendo, entiendo, entiendo, entiendo, entiendo Yellow line Yellow line está bloqueado Yellow line está bloqueado Vale, amarillo descartado uh, Siguiente Azul está demasiado arriba, creo Pero aquí hay algo y no sé qué es Así que vamos a probar a tirar el... Oh, si sí, es que... No, no puedo Creo que no tengo... No, no tengo... No, no tengo fuerza suficiente Sí, sí me acerco, creo ¡Ostras! Lo he clavado Arriba, tal cual Vale, ¿Esto, esto, ¿qué opciones me da? Ninguna A ver, ninguna, pero sí, porque significa que puedo subirlo aquí Vale Creo que entiendo ¿O no? No, no entiendo Pero, como tal, está bien saber que puedo subir por aquí um... A ver, vamos a apuntar al azul el azul está ahí arriba No sé si llego No, tiene pinta de que no Tiene mucha pinta de que no Vale, eh, sabiendo que puedo llegar aquí Vamos a bajar Azul descartado, amarillo. Eh, el amarillo El amarillo regresa por aquí O sea, el amarillo se divide en muchos Eh, eh, eh, eh, eh. A esos puedo subir <risas> Necesito que, que la chica pueda llegar aquí Requiero que pueda llegar aquí porque si no, esto me va a ser muy complicado Vale, eh, ¿no hay manera de desactivar aquello? Porque estaría muy guay, ¿eh? Como detallito y tal eh, No, aquí no puedo subir Creo que voy a tener que intentar subir a uno de esos Pero tampoco puedo Vamos a volver aquí Vale Vamos a abrir aquí Eso es Y mi pregunta es eh, No hay manera de... Creo que puedo llegar a poner esto de pie incluso Si esto lo suelto aquí Debería caerse para ponerse de pie, ¿no? Y vale Pero la idea no es mala O sea, como tal no puedo subir directamente así No, no puedo subir directamente así pero vamos, vamos, a, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo otra vez. Es ponerlo una gotita encima de esto para que caiga por su propio peso. Y. ¡Ahí está! Vale, vale. Vamos a pegarlo contra esto. Ahora sí que puedo, ¿no? A ver, puedo subir aquí. ¿Y puedo subir arriba? ¡No! ¡Fuck! Y si mueve el. Y si mueve el cacharro. No, no puedo mover el cacharro si estoy encima. Vale, eh. A ver, la idea mala del todo no es. La idea mala del todo no es. Entonces, eh, es que mucha más opción no veo. Porque subir ahí no es viable. Eh, entrar ahí tampoco. La Jellowson no la puedo tocar. Y a los cacharros aquellos no puedo saltar tampoco, creo. O sea, para subir hay que. Yo creo que puedo subir el cubo poner y saltar de ahí, ahí, ahí. Pues para eso voy a necesitar la pava. Uh, aquellos grandes tampoco puedo, ¿verdad? No, tampoco. No puedo hacer nada. Hmm, está gracioso. Esta pantalla enorme, ¿qué es? No lo sé. Pero... ¡Eh! Ah, vale. Que sabía que dónde estaba el ordenador. Muy bien Windows. Muy bien Windows. Eh, ahí arriba tampoco puedo, ¿verdad? No. O sea, todo es demasiado alto Salvo este sitio Todo es demasiado alto Salvo este sitio Vale O sea Más pistas de que tiene que ser algo por aquí No me podría dar Eso es un hecho um, No sé hasta qué punto es viable Saltar uno encima del otro porque si es viable eso, yo debería poder saltar. Bro, puedes. No puedo saltar ahí. No, no, no, no preocuparse. Algo así me hago TP. ¿Dónde coño ha quedado el cubo? A ver. Vamos a. Vamos a clavarlo aquí. Venga. Ahí. Hazte TP. No puedo hacerme TP. Vale, pues saltamos desde arriba entonces. Joder. A ver, venga Antes he podido Venga, para arriba, ahí está Vale, vamos a, vamos, a, vamos a saltar desde arriba Tengo que saltar aquí Ahí está, vale Y ahora, ¿cómo de viable es saltar encima del chaval y arriba? Creo que no Vale lo cual no me deja muchas opciones ¿Qué podríamos hacer con esto? Es muy buena esa pregunta, de hecho Vamos a saltar arriba Ahí está Como tal, lo que tengo que hacer es desactivar eso ¿Cómo? Pues esa es una muy buena pregunta, de hecho Espera, ¿qué me impide? Vale, coge el cubilete, crack Ahí está No veo Yo estoy empujando para adelante intentándolo No Creo que en cuanto suba me voy a encontrar con El grave problema que es Sí, efectivamente Vale, pues habrá que intentar calcular. O no, no puedo, no puedo calcular nada. Vamos a intentarlo desde aquí. Con una gotita más de visual. Creo que si no tengo visual de la cosa, no, no, puedo, no puedo entrar, eh. Creo, en plan. No sé a dónde coño lo me estoy metiendo. Pero se cae otra vez. Ah, vale. ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son mis opciones? ¡Espera! Espérate, espérate, espérate, espérate. Esto para allá. Vale. Esto para allá. No, de hecho, de hecho, tan pa' allí no. Vamos a ponerlo aquí. Eso es. Eso es. Ahí. Vale, y ahora dónde está el cubo del chaval. Eh, chaval, tráete tu cubo. Vale. Y ahora me lo tira. Ahí. Gracias. Vale, entonces, activamos. Eso es. Y lo pongo aquí. Vale. Uh, nos hacemos TP. ¿Y cómo de viable es tirarlo arriba? No, no lo suficiente. ¡Eh! ¡Eh, che, che, che, che, che, che, che, che! Puede que eso no sea viable. Vale, pero lo que puede que sí que sea viable... ¿eh? Es... Tiro el cubo ahí arriba Eso es Venga, tírate Joder Vente para aquí, vente para aquí Vale, vaya eso es Vale, eh, Vamos a... Vamos a hacernos TP Muy muevo hasta atrás Eso es Cambiamos de personaje Dame esto Dame esto Lo traigo aquí Vale, venimos aquí Venimos aquí Y... Hasta arriba, venga Ahí está, ahí está Ahí está ¡No! Mierda Vale, eh Ponte de pie Si lo controlo a mitad de caída No, no puedo, no puedo controlar a mitad de caída, creo Vamos a intentar otra vez Va. Me lo llevo <risa> Después de controlar 400 veces, sí Achievement... ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! <risa> Me encanta Vale, vale Entonces, eh, ahí está vale. vale, vale Vale No lo voy a dejar caer porque si lo dejo caer Sé lo que va a pasar Entonces, ahí está Vale Vale eh, Ahora el chaval me tire su cubilete. ¡Ey, no! ¡Mierda! Vale, no quería hacer eso, pero da igual, me sirve. Vale, eh, cogemos el cubo. Vale. No llega. No llega. Espera, vamos a acercarnos un poquito. Vale. Arriba. Vale. TP Vale Puedo, puedo, puedo tirarlo ahí Puedo, porfa, porfa, porfa Vamos a ponernos una gotita para adelante Una gotita más O mejor aún ¿Puedo moverlo mientras él está encima? Joder que si sí puedo. Joder que si sí puedo. Mantenerlo sí, porque moverlo mucho no, pero mantenerlo sí. La verdad está en, uh, no puedo tirarlo, no puedo tirarlo para allí, no puedo. Sí, pero es que no, no me deja, no me deja más ya, o sea. No, mira Lo estoy metiendo entero al joystick Entero uh, Sí, pero por eso lo que voy a hacer va a ser Dejarlo aquí porque si no se va a caer Vale Ahora vamos a meternos hasta aquí Eso es Ahora sí Y ahora lo subo Lo estoy subiendo No veo, pero bueno Vale eh, Por ahí no entra Por ahí tampoco entra Joder, qué guapo pero ahí sí que puedo, ahí sí que puedo No sé de qué me serviría, pero ahí sí que puedo moverme um, O sea, el cubo por ahí no entra Está cerrado, por ahí también está cerrado, creo Sí, está cerrado Casi me hago TP, casi me hago TP ahí Vale, eh... Donde sí que puedo ir, creo, es ahí Ahora, ¿de qué me sirve eso? Pues es una muy buena pregunta. ¿Te puedes hacer TP ahí? Porfa, no. Um, vale, pues entonces la blusa aún esta no me sirve. Vamos a bajarnos, vamos a dejar esta ahí. Vale, pero a de qué eso sirve... Por ahí no puedo entrar a nada, por arriba ahí tampoco puedo entrar a nada. Por aquí tampoco puedo entrar a nada... Necesito que la pava pueda pasar aquí Necesito que pueda pasar um, ¿Cómo podría yo desactivar eso? O conseguir que entre Que llegue aquí Porque si no, creo que no tienen el suficiente rango de actuación Para que eso funcione Verdaderamente uh, ¿No podría activar eso? Plan, la cosa esa para que fuese hacia allí A lo mejor Venga, vamos a intentarlo Vale, arriba. Nos hacemos TP. Clavar el cubo ahí ya va a ser otra cosa. Creo que lo acabo de hacer. De hecho, juraría que lo acabo de hacer. Sí, pero no me sirve. Vale. Eh, si lo tengo dejar justo ahí... No no, va ser, no, no voy a poder. Vale, vamos a, vamos a regresar con la pava. Ahí Esto lo hacia aquí Vale, eso es ¿Qué podríamos hacer nosotros en esta situación? Eh, voy a intentar Vale, sí Voy a intentar traerme esto aquí Abajo Eso es Abajo pero al otro lado Esa Esa es Vale Eso es y ahora nos vamos a acercar, vale venimos con el chico ¿puedo dejar el cubo ahí encima? porfa sí que puedo, sí, sí que puedo sí, vale, cambiamos y esto, todo para arriba ahí, hasta donde me deja, vale divino, divino, divino eh, vamos a cambiar, de hecho Una gotita pa más para arriba Eh, puedo ir? Eh, así sí, vale Cambiamos, una gotita para la izquierda Una gotita para arriba, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ahí está. Vale, vale, vale, vale Vale, vale. Eh, no te... Vale, vale, vale No lo sé, pero yo estoy intentando cosas el cubo si lo dejamos ahí. No, no podemos dejarlo ahí. Eh, esta cosa tiene una pinta de poder moverse que te cagas. No sé en base a qué, ¿vale? Mis intuiciones son en base a lo que me indica la vida. Pero esta pinta tiene. Esta, esta cosa tiene una. esta, esta pinta, sí. Eh, esta cosa tiene una pinta de poder moverse que te cagas. Solo que no tengo manera de acceder a ella. Uh, ¿Esto puedo meter unos ganchos? ¿No es verdad? No, no puedo meterle los ganchos ¿Qué podemos hacer? Porque es una muy buena pregunta, de hecho hmm. No me gustaría tener que recurrir a internet La verdad O sea... Uh, ya lo sé Entiendo que si esto lo subo yo no me puedo... O sea que si me monto en el yo no puedo moverlo. Efectivamente. Ya, ya, ya, ya, ya, ya entiendo. Vale. ¿Qué podemos hacer? Uh -huh. Necesito que la chica pase al otro lado. Necesito que pase. Esta cosa no me deja. No parece haber algo que me permita directamente ir. Eh, sí. Eh, básicamente, Ñigo ha puesto un tweet mencionando a Flaming Llama, pidiéndoles ayuda para eh, poder pasar el, el level. ¿Nos han hecho retweet del tuit de anuncio de que hemos empezado a jugar esto? Bueno. Eh, tt ah el color zone está muy guapo pero si no tenemos manera de pasar este chaval sigue aquí arriba vamos a bajarle venga se buguea el cubo cuando bajas curioso eh, por aquí tampoco podemos venir aquí no puedo hacer nada efectivamente el cubo ahí no entra Aquí tampoco. Ahí tampoco entra el cubo. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Eso es el green. Pero no tengo manera de llegar hasta ninguna de las plataformas. Oh, joder. Hmm. Está... Está gracioso, ¿eh? Está muy gracioso. ¿Qué podríamos nosotros llegar a hacer? Con esto. Porque la opción de bloquear... No funciona Es decir eh, Yo no puedo bloquear las luces Con esto Y aunque pudiese No tengo manera de pasar por debajo Porque está siendo controlado mm, Ya yeah. Ajá uh -huh. Subir arriba no es posible Porque puedo subir aquí Pero luego ya no puedo subir aquí Y también puedo caerme No, es, es demasiada altura uh, Aquí no me estoy dejando nada Y por aquí el cubo no entra No Pero tampoco veo ninguna otra manera De pasar ¿Qué? Si no hay más, ¿qué? ¿Qué? Hombre, si es una opción Una rabia, pero sí Eh... Uh... Pues pues sí, pues creo que eso va a ser, porque no encuentro manera de pasar a ninguna parte, ni de hacer absolutamente nada. O sea, mover el cubo ahora no me sirve. Hemos movido todo esto, hemos subido aquí arriba. Todo para intentar llegar a la parte del blue, que resulta ser que es inaccesible, también te digo. Uh, te marcas el blue line, pero que no, que no hay manera de, de entrar, vaya. Y que está conectado con esto también. ¿Esto qué es? ¿Aquí qué hay? Nada Vale Porque del otro lado no puedo acceder, ¿no? O sea, no Aquí tampoco puedo acceder Al otro lado arriba no hay nada Y no encuentro ninguna otra manera Pues nada eh, Habrá que experimentarlo En, en otro momento eh, Creo que hasta aquí ha llegado efectivamente Vamos a ver si puedo guardar esto eh, Continuar reiniciar, control de no No, hay, no hay manera de guardar Así que supongo que saliendo tal cual Se guardará efectivamente Vale, eh, efectivamente, ahora tengo el botón de continuar. Vale, perfecto. Pues, habiendo comentado ya esto, eh, este nos ha sido, bueno, al menos los primeros dos stages del, del juego, de hecho ya eh, buscaré un poco cómo pasarme eh, esta zona y, y seguiré seguiré probándolo para, para poder traeros una review de, del juego completo a ser posible. Eh, en principio, de momento, de lo que hemos visto, eh, el menú de carga es curioso, desde luego. Y el tema de la manera de presentarlo, yo creo que es muy correcta. Eh, más allá de eso, mmm, el tema de puzzles, pues como el cube, como el portal, como cosas similares. Y, y obviamente al igual que ese tipo de juegos de puzzles, pues tampoco tiene ningún tipo de ayuda, que te voy a decir cómo hacer las cosas. Más allá del tutorial que te dice, pues... Lo que te sirve. La mayoría de estos juegos, la mayoría de este tipo de juegos se basa en el aprendizaje manual, en el aprendizaje de eh, prueba y error, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Eh, y oye, lo más loco que se te ocurra, a lo mejor sirve. Es, es la manera válida. Es uno, es uno de los motivos por los que este tipo de juegos son los más difíciles de hacer, de hecho, porque no sabes con qué te puede salir el, el jugador. O sea, a mí me llegan a poner las rejas de arriba del blue line eh, abiertas y, y yo habría entrado por ahí. Y a lo mejor esa no es la idea. Pero yo he visto que puedo llegar a hacerlo, así que se intenta. Eh, así que eso. Gracias a Flaming Llama por la entrevista. La podréis ver mañana lunes si estáis viendo esto en directo. Eh, gracias por la entrevista, gracias por el juego. Y nos vemos pues muy pronto. Aviso, mañana y a ansear a las 6 de la tarde, aquí en esta casa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A las 4, a las 5, a las 7, a las 7 de la tarde. Vale, eh, pues mañana a las 7 de la tarde salen a salir en esta casa. Gracias a Farming Llama y volvemos con Gaming Room y con Oscar Digital Gaming muy pronto. Así que, nos despedimos.